Bueno, aquí estoy con el FPV. Eh, hace un rato intenté volar el avión que está dañado y no vuela, obviamente no, no le da. Entonces, lo que voy a hacer, voy a probar el chiquitito este. Que me lo mandó Beta FPV, FPV y no me gustó nada, ni la atención, ni, ni los valores, ni las ofertas, ni nada, ni los precios. Me parece un disparate lo que vale esto para lo que es. Y además me parece un disparate eh, Que no le pasó absolutamente nada Y ya va mal la cam lo que es la cámara Ya la cámara Miren lo que cuesta meter la batería ¿Vale? Vienen con el papel mal puesto Entonces casi imposible meter esto aquí Pero es Imposible ¿eh? Porque tiene tanto papel metido que, Y no le quiero sacar el papel Porque a veces trae los circuitos medio. Bueno, me pudrió, ¿eh? Tres los circuitos medios a la vista y, y jode bastante Entonces, bueno, vamos a ver si hay otra más, más fina No, mirá lo que cuesta meter la batería Lo que es increíble, ¿eh? Porque de este lado no se puede meter, ¿ven? Tiene un plástico Entonces la batería hay que ponerla aquí Y si vos no veas lo que es poner la batería aquí Bueno puesta la batería que costó un huevazo encendido el dron este mando eh... hay que encenderlo ahí el gas abajo se va a poner en azul color azul y se va a ligar el dron. Derecha abajo. Derecha abajo. Izquierda arriba. Derecha abajo. Este es el gas. Ahí se encendió. Y a ver qué pasa. Hay un poquito de viento, pero bueno. El otro día huele muy agresivo. Ahora lo que voy a hacer es estar más tranquilo. Para que lo puedan ver Ya sé que es un drone FPV Pero esto hay que practicar mucho Y si hay viento en exterior Como hay hoy o como hubo el otro día Sería bueno poder dejarlo ahí a una distancia Le tengo que poner una cinta al mando Que no trae argolla porque si no es, es medio imposible. Ya ven la fuerza que tiene este dron. Es rabioso. Lo que hay que hacer es tener muchas baterías, ir practicando. Nunca se le puede sacar el ojo porque esto no se queda quieto. No es como el mini que lo pongo ahí, me pongo a hacer torta frita y, y el dron se queda haciendo el trabajo Esto hay que estar encima todo el tiempo Pero bueno, así se aprende también, ¿no? Dicen que es para principiantes, ya les digo que esto no es para principiantes Esto es para alguien un poquito avanzado, quizás Tiene muchísima fuerza Pese a que es de una celda Ya pueden ver lo que es, no? O sea, Se dieron cuenta? Que va loquísimo casi ingobernable casi pero bueno a mí ya me gusta darle caña y es lo que pasa es como pasan las cosas viste en cuanto cae eh, lo bajé solo para que vean esto en cuanto cae bajan este y se apagan los motores vale tengo las gafas ahí pero bueno si me pongo las gafas no me pongo la no me pongo la GoPro y está bueno que vean cómo vuela y que es ingobernable, ingobernable. Súper difícil. Vamos a darle un poco más. Las baterías duran unos minutitos, o sea que les conviene tener varias. Pero para principiantes no es, ¿eh? ya les digo. Ahora lo voy a intentar mantener adelante mío, van a ver lo que cuesta. ¿eh? Y si yo que algún dron y alguna cosita he volado. ¿eh? Mirá, lo quiero mantener ahí. Es milimétrico. Cualquier movimiento que hacen en los dedos, se va a la mierda Es casi, te digo, como pilotar un, una avioneta de verdad, que apenas moves un mando y, y te responde... <risa> Más o menos así, este dron tiene varios modos y alguno, algún modo no te deja hacer piruetas. Es justamente para que no lo destruyas al, al minuto. Al minuto uno, pero bueno. No, es loquísimo, no lo puedes ni tocar porque despega. Portomotores Vamos a probar otra batería No sé si me avisa al No tener las gafas con el Con los parámetros de vuelo Supongo que quizás pite O algo, lo desconozco A ver otra batería Aquí Es rabioso ¿eh? Pero rabioso lo tocas y se dispara. Es increíble. Vamos a poner otra batería, a ver si esta entra más fácil o no. ¡Pum! Otra batería imposible de poner. Es increíble. Estos son detalles que no puede ser, viste. Porque mirá, lo estoy por romper todo para ponerle la puta batería. Es increíble, mirá. Todo mal pegado. Es típico, típico de ellos. Típico de ellos, todo así. Todo así, todo de cuarta, todo una garcha. Ya vieron, aplastan un poco el papel y a tomar por culo. Este cable ya dije que está mal también. Lo que va a pasar es que me va a costar un disgusto. Porque... Bueno, ahí se, se entabló. Gas. Perfecto. No sé si con el mando sin intentaré a ver. Ahí voy un poquito mejor Con el mando así de pellizco Que es como se vuela bien esto Con pellizco se tiene más control, pero bueno, hay que acostumbrarse también Mirá como con pellizco lo controlo mucho mejor En vez de con la yema de los dedos Así Hay que estar muy concentrado para esto Veo pasar coches, bicicletas, ladran mascotas, no es lo ideal Pero bueno Ahí sí que un poquito mejor El marcianito Yo lo que quiero es bajarle un poco la sensibilidad, después voy a ver si lo, si lo bajo un poco Lo dejo un poco bastante más duro Porque no me hace falta no pienso volar en breve en un lugar con, con obstáculos, así que... Mucho más control, ¿eh? Muchísimo más control. Ya esto va haciendo otra cosa. A mí lo que me salva es que toda la vida disparé y soy tirador, ¿no? Pero no sé las manos de... No es para cualquiera, ¿eh? Porque esto te empieza a subir el... la adrenalina. He podado el seto. hay un poco. El problema es que ha llovido muchísimo, entonces el suelo tiene bastante agua. Y es mejor no mojar estas cosas. ¿no? Está todo el circuito muy expuesto. Y... Bueno, lo llevé bastante lejos Uy, me lo están atacando, eh Mirá, mirá cómo me lo atacan Me lo atacan, eh Bueno, lo llevé, a... no se debe ni ver en la cámara Me lo llevé lejos, lo salvé de casualidad Me hice el loco Y tengo como una taquicardia Tuve que soltar el pellizco Y seguir volando como toda la vida Pero bueno Se está levantando un poquitín de viento. Yo creo que bajarlo en, el, en la pista me va a ser imposible. Uf. Ya el viento me lo está moviendo, hay un pelín de viento y ya, ya lo siento en él. El... nada lo dejo y se va, ¿ves? Hay un pelín de viento y ya me está... ¿Qué es lo que me pasó el otro día, fue imposible volar aquí Porque se empieza a levantar viento y bueno... Lo que pasa, ¿no? Hice un toque de pista... La potencia es increíble Qué bueno los que tienen práctica Que llevan años con esto Se ponen unas gafas y se divierten de lo lindo Hay que practicar muchísimo Muchos de mis colegas Youtubers se metieron en FPU Y lo dejaron Yo no abandono nada Así que hasta que no sea un crack de esto No lo voy a dejar Como hago todas las cosas Soy bueno para todo Así que nada le voy a dar hasta que lo tenga ¿Es complicado? Muy complicado ¿Es para principiantes? No No es para principiantes Además lo que pasa con el FPV es que se necesita alguien que esté al lado tuyo Diciéndote lo que pasa alrededor ¿no? Yo estoy solo y bueno Lo mío siempre es más complicado pero no pasa nada Es bestial, eh. He visto pocas cosas con esta potencia en mis manos. He visto pocas cosas que tengan esta potencia. Es tremendo, es exagerado. Ya le quiero dar caña. ¿no? Ya le quiero dar. Le quiero dar caña ya mismo. Pero sé que o lo voy a perder o lo voy a hacer mierda. O, o algo va a pasar. Tengo que tener muy claro. Y esto va para todos. Hay que tener muy claro, eh, mucho control, hay que tener el control sobre las cosas Porque si no, te duran lo que duran Hay muchísima gente, ya ven los videos de los crash Yo tengo en 10 años 4 crash Uno por el dron malo, otro por viento y poco más No tengo equivocaciones graves, ni en el cielo con avionetas de verdad Que tengo pilotos amigos que se han estrellado ni en el simulador que me quisieron estrellar... Un profesor de vuelo con un simulador de Cessna... Me quiso estrellar, me hizo un fallo de instrumentos y no pudo... Entonces quiero mantener... Eh, esa agenda negra, ¿no? Como la de los gatos. Quiero mantenerla de los accidentes... Entonces yo sé lo que hay que hacer y lo que no... Tengo ganas de meterlo, de darle, de, de grabar... Pero todavía no es el momento... Tengo que hacer de estos vuelos... Cuatro meses... Para tenerlo bien claro, los movimientos, la sensibilidad, un montón de cosas para ponerme a hacerme la loca Porque si no ya saben lo que pasa Y no necesitan verme a mí para que pasen esas cosas Está internet lleno de, de, de crashes de drones Hay canales que no sabes ni cómo son canales de drones cuando no saben volar un puto drone, ¿no? Tampoco, eso también, pero bueno, hay gente que tiene suerte, ¿viste? Mienten bien o no sé en dónde está la clave Esto ya te digo, es difícil, ¿no? Lo siguiente, hay que admitirlo, es difícil Es difícil, hay que estar muy tranquilo, ¿vale? Esto pone, te pone los nervios de punta Tenés que estar en días tranquilos Si tenés un día medio complicado, olvídate Después como andar en bicicleta, ¿no? Vamos a agotar la batería a ver lo que pasa, así ya lo puedo informar Porque es una duda que tengo Si pita, si no pita, qué es lo que hace Lo quiero dejar estable Pero es más difícil que, ¿sabes qué? Además, ¿qué pasa? Está el gas en el, en el giro Entonces apenas tocas el giro y se te va, ¿ves? ¿eh? Tengo que ver a Manu que me dice. A ver, no me contesta mucho, pero los demás sí que me contestan. Pero hay youtuber que no me contesta. Mira ahí qué bien que se queda, ¿eh? Que bien que se queda. Recordad que estamos en exterior y es pequeño, ¿no? Lo siguiente: está un poco de costado porque hay viento. Entonces, claro, normal. Saben que cuando los drones se inclinan, descienden, entonces hay que darle un poquitín más de potencia ¿Ven? Está a la misma potencia, pero cuando le doy... Bueno, ahí porque está en aceleración Van a ver que baja, ¿ven? ¿Cómo se va de pico? Y hay que darle un poquitito más de aceleración, hay que irlo compensando todo el tiempo Ay. Se apagó, no sé por qué, ¿eh? Se habrá terminado la batería igual a ver Sí Bueno, no avisa nada Cuando se acaba la batería, se acaba Lo que hará es avisar en las gafas, seguramente eh, Pero bueno, como no, no puedo con todo Ya vendré con alguien a grabar Y me pondré las gafas Y como y haré algo más normal, ¿no? Pero bueno, bien, ¿eh, chiquitín? Un besito la verdad que te has portado súper bien Me encanta cómo volás, tenés tremenda potencia No sos para principiante Ni loco, pero bueno Te vamos a ir llevando hasta que vueles Como hay que volar, la verdad Brutal, una lástima Una lástima Viene el dron, pero una lástima A la gente de Perdón, que estoy con el sol Viene el dron, pero una lástima a la gente de, de Beta FPV, que no No hay caso, creo que hace dos ¡Ay, la puta! Hace dos semanas que... Ya que escribí y no me contestan Y yo no tengo pelos en la lengua, ya me conocen O sea, no puede ser No puede ser porque... Si tú compras este dron y te cuesta 260, 280 euros En España es medio sueldo, ¿vale? Hay mucha gente que no llega a fin de mes Y es mucho dinero Ya se los expliqué a los chinos No es todo como creen ellos, ¿Viste? Entonces tienen que tener un poquito de, de atención al cliente, ¿no? No siempre estar con los que les venden y a los demás no. Yo no vendo BetaFPV, ¿vale? Lo único que hago es disfrutar e informar a la gente. Inclusive en algunos momentos hasta una inversión de mi bolsillo para que la gente vea cómo son las cosas, ¿no? Porque claro, los youtubers que venden siempre te van a decir esto es lo mejor, esto es para principiantes, esto es buenísimo... Este dron tuvo una caída en el césped y ya funciona mal la cámara. La veo en las gafas con distorsión. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero son esas cosas. Las gafas que me enviaron no graban. Entonces, ¿a mí de qué me sirven? Me tengo que pedir otras gafas, 55 euros, unas gafas para grabar los vuelos. Y es todo así. Entonces, necesito una contestación. Que esta gente me conteste enseguida, ¿no? A las dos semanas. Hoy me voy a sentar y voy a escribir 40 mails, los voy a atomizar, le voy a dejar la cabeza así hasta que me contesten. Y después que inglés, que español, que chino, que no sé cuánto, vendés para todo el mundo, hermano. Tenés que tener uno que hable francés, uno que hable inglés, uno que hable alemán y uno que hable castellano. Contratá cuatro tipos bilingües, no seas malo. En toda la puta China no hay un tipo que hable francés, hable castellano, hable alemán. ¿Qué pasa? Vamos, que están haciendo fortunas, eh. No. Un poquito, un poquito, un poquito, porque si no, me voy a cargar, ¿sabes qué? El Remington 700 y los voy a ir a buscar. Bafanculo a tutti. Tu, drone. GoPro, apágate GoPro, detén vídeo GoPro, detén vídeo GoPro y la concha de tu madre.